Una sociedad cooperativa de producción pesquera vendió un terreno en 800 y este importe, ajá. Bueno, una cooperativa vende un terreno, tiene un ingreso. Ese ingreso llega a la cuenta. Al llegar a la cuenta, Loisa, es disposición de la asamblea decidir qué hace con ese dinero. Si esos es 800 mil se quedan como fondo para las cooperativas, para los gastos, para lo que se ofrezca o lo dividen. Bien, ¿qué es lo que van a facturar? ¿Qué les estás dando? Ellos del, el terreno era de ellos, no, era de la cooperativa. Están vendiéndoles algo a la sociedad cooperativa a cambio de? No. Entonces, ¿qué están recibiendo? rendimientos. Y cuando son rendimientos ¿quién emite el CFDI Eloísa? ¿El socio? No. Si me dices, ellos deben de facturar algo, facturarían los socios si estuvieran vendiendo algo, entregando un producto y en realidad ellos no están entregando nada. Perfecto. Si tú tienes operaciones con el público en general, hay una regla 27121 que me dice que por todas mis operaciones, con el público en general, puedo hacer un CFDI global. El CFDI global puede ser diario, semanal o mensual. Ejemplo, yo tengo cuatro depósitos en el mes, hago una factura por los cuatro depósitos. ¿Qué le pongo a la factura? ¿A nombre de quién? Público en general. Si le emites con la versión 4.0 que dice ¿Qué periodo me estás facturando? Enero 2022, febrero 2022. Ahí me inclusive me da la opción que seleccione el periodo. ¿A nombre de quién? Público en general. No necesito poner nombre y apellido de la persona que me dio el dinero. Porque a lo mejor son 20, a lo mejor son 100. Y la venta de todas esas 100 personas las deposito en un solo depósito. Así sería. Mi obligación es que todo ingreso en la cuenta bancaria efectivo, o transferencia, tenga una demostrabilidad. ¿De dónde viene? De venta de productos, de donativos, de préstamos. Debo de demostrar el origen de ese dinero. Ahora bien, ¿y si no pasa por la cuenta bancaria? ¿Qué tanto requiero que ese dinero pase en una cuenta bancaria? ¿Por qué te pregunto esto? A lo mejor te dan el dinero y lo traes en la mano. ¿Para qué lo depositas? Si lo depositas, vas a hacer factura. ¿Para qué lo depositas? Vamos a regresar con términos generales, pero recuerden, en cualquier momento pueden hacer unas preguntas y vamos contestándolas. Actividades ganaderas es cría y engorda de ganado. La cría consiste en cuidar a los animalitos, buscar su bienestar, buscar que estén bien, llenarlos de la mejor manera. Y en algunos casos, buscarle engorda. No necesariamente a todos los animales hay que engordarlos. algunos nada más hay que criarlos. Aves de corral, animales. Y una vez que los criamos, que cuidamos, que estén bien, que los alimentamos, nos preocupamos por su venta. Pero su venta en el estado que los ves ahí. En un estado natural. Sin transformación industrial. Oye... Pero resulta que yo los vendo, pero los vendo directamente a la carnicería. Y para venderlos a la carnicería, contrato un rastro que los mate y que me los haga pedacitos. ¿Aún así soy ganadero? Sí. Porque cuando los vendes, ¿Cómo los vendes? Cortados, refrigerados. Si los vendes cortados, se entiende que no han sufrido transformación industrial. La transformación industrial implicaría otro proceso, pero si el simple hecho es que matas el animal y lo cortas en pedazos, no hay transformación industrial. <coughs> Perdón. Pero si este animalito, aparte de matarlo y cortarlo en pedacitos, lo metes en una cazuela, lo metes en una sartén, lo calientas, ahí ya hay transformación industrial. Y por ende, al existir transformación industrial, no se vale que como argumento me digas, no soy más que un simple productor ganadero. No, eres también un cocinero. Transformas industrialmente el producto. Y lo que vendes ya no es un producto ganadero. Es un producto comestible con proceso industrial. Y una regla es que el producto no haya sido objeto de transformación industrial. Las actividades silvícolas es cultivar, proteger el bosque, cría, conservación, restauración y aprovechar la vegetación. Es decir, ese arbolito una vez plantado va a crecer, va a desarrollarse, voy a poder extraer de él un beneficio. Sí. ¿Qué puedo vender de un árbol? Propiamente el árbol, toda la corteza. En algunos casos hay empresas que me compran la corteza para con él hacer qué? hacer fertilizante para otras plantas. Hay productos que tienen un tallo muy fuerte y en ese tallo sirve para otros productos. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Sí, eh, estaba hablando sobre ganadería. Eh, si yo soy 100% ganadería y le vendo a una persona moral que vendría siendo este, por ejemplo, Palante, que está cerca de aquí, de donde, de donde soy, eh, tiene la obligación de retenerme el 1.25 de, si soy, si soy 100%, porque se supone que como agape no debemos de pagar ningún impuesto, ¿no? El problema es que si eres emisor, persona física, reciclo y receptor, persona moral. Uh -huh. Ni siquiera estoy preguntando si eres agape. Si el emisor es persona física y el receptor es persona moral, hay retención. Así okay. es. Aquí no, no puedo yo decirle a la persona moral, ¿sabes qué son los primeros 100 mil pesos? ¿Sabes qué todavía no supero los 900? La persona moral está obligada a retener. Punto sea resico que vende palomitas, sea resico que vende sillas, sea resico que vende computadoras o sea resico AGAPE. A todos se les retiene. Muchas gracias. No nada. Gracias a todos mis amigos de Facebook, recordemos que esta este curso del día de hoy de preguntas y respuestas del sector primario de AGAPES está siendo grabado, por si gustan acompañarnos viendo el video, compartiendo el material, contacten a mis amigos de Familia Census, mientras todos los que están aquí dentro de la sala, continuamos para los de Facebook, hasta la próxima, recuerden que este régimen del sector primario sigue cambiando, sigue actualizándose, síganos en Familia Census. Bien, las actividades ganaderas como tal, y las actividades silvícolas tienden a tener esas características. Hay que cumplir cabalmente con todas. Si bien es cierto que el cuidado del bosque cada vez es una actividad menos lucrativa porque menos personas la buscan, también es cierto que la enajenación de esos productos tendrían derecho a la exención de los 900.000 En actividades pesqueras, implica criar, cultivar y fomentar la reproducción de toda clase de, de especies marinas. En el pescado, eh, muchos productores dicen, yo no quiero facturar, yo no quiero ser el que factura y se mete en una cooperativa. Aquí hay una característica, la cooperativa factura sus productos, pero aparte factura los productos de sus socios. Adelante Francisco, te escucho. Francisco Guevara, te escucho. ¿Sí Vamos a tomar el audio. Bueno, no me dices ahorita en cuatro horas. Ah, sí, te escucho. Hola. ¿Me escucha? No, no soy Francisco, soy César. Sí, te escucho. Este, estoy viendo una cosa en cuestión de la plataforma para reciclos, donde no me reconoce unas facturas. Las facturas que no me reconoce son las que generan los ganaderos por la confederación. Y yo ahí la opción que estoy tomando es hacerlo manual. No sé si esté correcto. Ok. ¿Quién es el emisor de esa factura? Mm, pues el emisor, el, el PAC es el. Es no. la confederación. Okay. El que emite es el ganadero a, a una sociedad o a otro productor, a otro ganadero, cuando venden. Eh, ¿Es con el firma electrónica del productor? No. Ah, okay. no Es la facilidad que les dan a los ganaderos. Uh -huh. Ok. Por eso mi pregunta. ¿El emisor quién es? Una organización, persona moral, ajena al productor. Así es. Si el emisor es un productor, el receptor es persona moral, hay retención. Pero si el sí. emisor es una confederación, es una persona moral, entre personas morales no hay retención. No, pero creo que no me voy a entender. ¿Mm? Lo que pasa es que los ganaderos, los que son sector de reciclos o antes sector primario agape, este, ellos este, Ah, por ser ganaderos al 100%, la Confederación Mexicana de Ganaderos, mm. este, les, a través de las asociaciones, les proporcionan la facilidad de, hacerles, de realizarles sus facturas para que no vengan con un contador o un... Bueno, es una facilidad que se les da a ellos. Yo cuando reviso el expediente de un agricultor, un ejemplo, Jesús Mendoza, él este... Es ganadero, va a la ganadera, le hacen su factura por el sistema que la confederación proporciona. A, a este, y ya cuando yo reviso, cuando yo quiero hacer la declaración, no están precargadas. No van a las estar. Tengo, no van a estar, ¿verdad? No yo van las a estar. Cargo más, más. No, tampoco. Entonces, Te ¿Cómo explico. vamos a hacer? Te explico. Hay un régimen fiscal para las personas morales. En ese régimen fiscal para las personas morales se les dice, factura tus ingresos y puedes facturar facturas, ingresos de tus agremiados. ¿Ok? Ingresos propios, ingresos de los agremiados. Si uh -huh. yo soy un agremiado, socio, afiliado a esa asociación o persona moral, ¿Qué ingresos yo emito? Uh -huh. Ninguno. Yo no emito facturas de ingresos. ¿A qué estoy obligado entonces? Voy a ver mi guía de obligaciones. Soy reciclo agape menos de 900. A nada. No estoy obligado más que al anual. Si se quiere ese dinero de vuelta. Y en este caso no hay dinero de vuelta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú emites una factura sin tu firma? Si una sociedad te apoya y ellos facturan tus ingresos. Y ya vamos a leer todo el procedimiento. La confederación, la asociación ganadera, hace la factura, cobra, te cobra sus comisiones y te da la diferencia. ¿La confederación qué ingreso tuvo? Cero. Porque no facturó su dinero, sus productos, facturó el de alguien más. Uh -huh. ¿A qué están obligados? La confederación está obligada a separar ese ingreso y decirle al SAT no es mío, es de mis integrantes. ¿Qué le dice Hacienda? ¿De lo que le das? Descuéntale los impuestos. Oye, ¿Qué crees? Son sus primeros cien mil. No pasa los 900 Perfecto. No le hagas nada de retención. Esa es la obligación de la conferencia. ¿Qué obligaciones tengo yo como contribuyente? Primero, decirle a la, conf a la confederación, dame una constancia de ese dinero. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que estamos hablando de los depósitos en efectivo? Ajá. Uh -huh. Bien. Yo necesito un documento donde yo le pueda decir a Hacienda, me cayeron 100 mil en la cuenta de una factura que yo no hice. Pero mira, aquí está el papel de la confederación en donde me dice por qué me depositó 100 mil y cómo hizo el cálculo. No, no. Ya, tengo un origen lícito. ¿Estoy obligado a la provisional? No. Porque yo no lo facturé. ¿A qué sí estoy obligado? Al anual. Un sí, anual, pero... ¿por qué? Porque en la anual la confederación va a reportar todo lo que facturó de todos los agremiados y yo voy a presentar mi anual diciendo, sí, acepto que lo que él reportó, yo lo presenté. Ahora bien, ¿la precarga cómo trabaja? La precarga detecta las facturas que yo emití. Si yo no le emití, no va a aparecer nada. Ok, pero hay una factura, dice vendido a y luego dice vendido por, perdón, dice vendido por y sale el nombre, por ejemplo, como le digo uh -huh. Jesús Mendoza le vendió que me vendió a mí, César González y así uh -huh. aparece Sí, claro, pero por eso te preguntaba con qué firma electrónica como fue con la firma electrónica de la confederación, no va a aparecerme en mis ingresos Pero entro al portal del SAT y entro al apartado de Jesús Mendoza y ahí me aparece que esa factura fue emitida por él. Bueno, fue con la firma electrónica de la confederación. ¿Es mi ingreso? Sí. ¿Lo voy a meter en el anual? Sí. Pero no en las mensuales. Entonces, ¿es en ceros? En ceros las provisionales, pero sí un anual. Ok, ok. Y en cuestión de. Sigo yo con lo del IVA, todavía no me. Todavía no. La única diferencia, ¿sabes cuál sería? Que en algún bueno. momento él, por sí, con sus archivos y adicional a la conferencia, él hiciera una factura. Ahí sí estaría obligado a su mensual. Ok. Bueno, esa es una. Y otra cosa, el IVA. Pues tengo en cuestión del IVA. Ellos, este. no sé, en su constancia dice que no tiene obligación de IVA ni de Dios, pero ah. nada, pero ya ve que la, en el curso anterior usted nos dijo, este, en el taller anterior nos dijo que, que no le hicimos tanto caso a la constancia es porque están mal, entonces de todos modos tiene que presentarla del IVA, todos debemos de presentarla del IVA. Hoy día en este momento no hay una disposición que me exente del IVA. Entonces, aunque la constancia diga no, nada más que diga. Régimen fiscal, simplificada confianza y no me marque ninguna obligación, tenemos que presentar la del IVA. Mientras no salga una disposición que me diga no presente IVA, estoy obligado. Okay. ok. Entonces, ok, gracias. Alejandro, ¿vas a hablar? Te escucho. Alejandro. No. Ah, perfecto. Bueno, continuamos con lo que son las definiciones. Estas son las actividades pesqueras. En las actividades pesqueras estamos hablando que implica cría, cultivo, fomento y reproducción. Es decir, todo lo que son actividades de reproducción, ya sea en el mar, ya sea en un lago, o ya sea en una pileta o en alguna parte donde yo estoy vigilando que se realice. En todos los casos hablamos de actividades pesqueras, como captura y extracción. Vamos a entrar a términos contables, porque recordemos que si bien es cierto, los agapes personas físicas no están obligados a la contabilidad, las morales sí. Si yo soy parte de una persona moral, la persona moral debe de llevar contabilidad. No envía contabilidad electrónica, pero sí lleva si tiene un programa contable donde registra ingresos y gastos. Oye, ¿dónde los obligan las sociedades mercantiles y las sociedades, por ejemplo, las SPR que son agrarias? Tienen la obligación cada año de tener una convención asamblea anual donde le entreguen cuentas a sus socios. ¿Cómo le entregan cuentas si no tiene estados financieros? Bien. Existe una norma de información financiera que regula este tipo de registros, que es la NIF-E1. La E1, pese a que se llama actividades agropecuarias, implica más que eso, implica actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, piscicultura, apicultura, horticultura, floricultura y otras similares. ¿Qué característica tienen? Que esta norma de información financiera es muy diferente a lo que es cualquier otra actividad. ¿Por qué? Cuando tú compras un producto, si eres una actividad comercial, lo compras y generalmente le haces cualquier pequeña modificación y lo vendes. En las actividades agrícolas o ganaderas, prácticamente el producto que tú vas a vender, lo tienes como una semillita, lo tienes como un becerrito, lo tienes como un huevo, y tiene una constante transformación. Una transformación que tú vas pagando para que se transforme. Y aquí es donde entramos a una frase contable. Costo de la transformación. En otros tipos de operaciones diríamos, bueno, el costo de la transformación es que Pues parte del costo industrial. Pero aquí no hablamos de industria. Aquí hablamos de una actividad natural. Natural. Yo no voy a hacer que se acelere o se disminuye un progreso. Yo no voy a hacer que crezca o que no crezca. Hay productos que como tal se están desarrollando y yo sin la intervención más mínima voy a ver cómo el producto se desarrolla. Pero para fines contables tengo que valorar ese costo de transformación y para empezar ya hablamos de términos que no vamos a ver en otro tipo de contabilidades. ¿Qué términos? Activos biológicos productos agropecuarios. Y hablamos de activos biológicos como aquellos activos que son de mi propiedad, pero que los activos biológicos yo los veo crecer, los veo desarrollarse. En algunos casos ese desarrollo va a hacer que se queden eternamente conmigo. Ejemplo, compro una vaca lechera, no la compro para venderla y es un activo fijo llamado así activo biológico productor. ¿Qué produce? Produce leche, que es el producto que voy a vender. Y por otro lado tendré productos agropecuarios. ¿Qué son productos agropecuarios? Si tengo una huerta, tengo una parcela, voy a tener un producto que voy a cosechar. Un producto que yo voy a vender. Oye, ¿Ese producto cuánto vale? Yo no sé cuánto vale. Claro que sí lo sabes porque vas a llevar una cuenta de todo lo que le invertiste al, al activo biológico productor para que te dé un producto biológico. Estamos entendiendo los dos términos. Por un lado, el activo biológico es la planta o animal que me va a dar más animalitos o me va a dar fruta o me va a dar vegetales. Y el producto que coseche o el producto que nazca se va a llamar producto agropecuario. Oye, cuando nace un huevo, cuando ponemos el huevito de la gallina, ¿Cuánto vale? Nada. En ese momento no vale nada. Oye, ¿Cuánto lo vendo? ¿Qué costo va a llevar? Nada. Porque no le hice absolutamente nada. Pero si hablamos de que vamos registrando lo que se invierte en la gallinita, en alimento, en comida, en el agua, en los químicos, en las vacunas de la vaca, en los fertilizantes del árbol, ya lleva un costo, un costo para transformar ese producto en otro, en el crecimiento de esa vaca o de esa planta. Todos esos gastos es a lo que llamo costo de transformación y que en estricto sentido de la aplicación de esta norma, yo puedo aplicarle como compras. Como compras son 100% deducibles. Así que tenemos activos biológicos productores y activos biológicos ganaderos. Sí, hay de los dos. Un minuto. Listo. Entonces, los activos biológicos productores, que son son plantas si hablamos de activos biológicos de este tipo, que yo lo que voy a hacer es que se desarrollen todo lo que invierte en su desarrollo ¿dónde va a quedar? en una cuenta llamada productos biológicos yo compro una semilla ¿qué voy a hacer con esa semilla? si hablamos de una jícama, de un pepino todo lo que le invierta ¿qué voy a hacer? extraerlo la función de esa semilla es desarrollarse y al final yo la voy a extraer. Es decir, no voy a hacerle absolutamente nada más que extraerla. Todo, absolutamente todo el costo lo voy a extraer de ahí. No voy a dejar absolutamente nada. Entonces, para fines contables tengo una cuenta que se llama productos biológicos. Contrabancos. Cuando compre la semilla, cuando compre fertilizante, cuando pague el agua. En fin, todos ese tipo de erogaciones que implican que el producto se vaya desarrollando Van a productos biológicos. Inventarios. Aquí no hay inventarios. Olvídate de esa palabra. Aquí me existe esa palabra. Sí, adelante Francisco, te escucho. Eh, contador, ¿sí me escucha? Sí, claro. Eh, mire, eh, le comentaba hace un rato de, eh, de este productor este, de caña de azúcar que, que tiene este, en su constancia de situación fiscal, aparece como otros, otros servicios relacionados con agricultura. Y dentro del régimen aparece régimen de sueldos y salarios, pero él prácticamente en ese régimen de sueldos y salarios obtiene ingresos por una pensión que le tramitó el ingenio a través del Seguro Social. O sea, realmente no son sueldos y salarios. Okay. Entonces, eh, mi pregunta ahí, este, ¿qué es lo que procede? Porque, este, bueno, en ese caso, la vez pasada, usted nos comentó en el curso anterior de... Uy. Francisco, se te fue el audio. La facilidad que se había otorgado después, una facilidad para que no perdieran la exención uh -huh. de los 900 mil pesos. No okay. sé si esa, hay... esa exención es para los jubilados, no para asalariados. ¿Qué es lo que Primero. tocaría? Dos cosas. Primero, revisa si en el portal del SAT hay XML emitidos a nombre de contribuyente por concepto de jubilaciones y pensiones. Si me dices, sí, sí los hay, perfecto, quita la obligación de sueldos y salarios. Ah, ok, y este, en ese caso, eh, bueno, ese es un caso, y en otro caso tengo una persona que tiene ingresos por actividades agrícolas, eh, venta de frijoles, bueno, de jote, eh, pero también tiene eh, unos pagos esporádicos de asimilados. Ahora mi pregunta es, eh, o sea, ya no ya no este, ya no su servicio, ya no es su exclusivamente eléctrico la pierde la ascensión, pero puede estar dentro del régimen de reciclo, o por ese otro ingreso ya no, ya no puede estar en reciclo. El otro ingreso, por ser es, asimilado a salario, ajá. no hace que salga de reciclo. Entonces ya no puede estar en reciclo. Cualquier reciclo, dedíquese a lo que se dedique, cualquier reciclo, con asimilados a salarios, sale del régimen. Ahora, ¿Cuándo sale? cuando lo perciban. Ejemplo, yo enero, febrero, no he percibido por asimilados. Está bien, quédate ahí. Pero si hoy 12 de marzo me emiten el CFD de asimilados, en ese momento dice la autoridad, vámonos para atrás y desde enero presenta complementarias. Porque es una prohibición. No puede percibir asimilados. ¿De acuerdo? Ajá, le digo, sí puede permanecer como reciclo la otra persona, o sea, sí, que tiene sueldos por y este, sueldo y este, bueno, tiene pensiones, ingresos por pensiones y tiene ingresos sí. por actividades agrícolas. Ah, okay. Sí, él sí. Este, él sí. Y de hecho tiene el beneficio de los 900 mil, pensiones y agape. Entonces tengo que hacer la corrección. Correcto. Quita los de salarios, nada más verifica que sí le estén emitiendo XML de las pensiones. Y si no le están emitiendo XML de las pensiones, hay que decirles que se lo hagan. Ah, ok. Porque vuelvo al asunto: tener depósitos en la cuenta no es ilícito. El problema es que lo tenga y no tenga manera de demostrarlo. Oiga, entonces, para estar realmente en reciclo, debe de haber, este, ¿cómo se llama? Este, ¿No puede tener otros ingresos o este, los ingresos son este, específicos? Por ejemplo, ingresos no, por sí Puede tener agrícolas. ingresos, sí puede tener otros ingresos por pensión y por salarios, pero por pensión, si tiene derecho a la exención de los 900, por salarios ya no tiene el derecho de la exención. ¿Y, ¿Y por qué en el caso de asimilados sí sale de lo que es la, este, el régimen de reciclo? Porque hay una disposición de la propia ley del ISR que como tal lo prohíbe. Aquí mira. Y en el caso de arrendamiento, por ejemplo, de, en este caso, pues, tengo una persona que renta para una, digamos, una, este, antena, este, de telecomunicaciones, ahí, este, y tiene ese ingreso más actividades agrícolas. ¿Qué pasa ahí? Ok, tiene de los dos ingresos. Si Ajá. ella decide el reciclo por los ingresos por arrendamiento, perfecto, puede tenerlos sí. aquí y se suman, como les decía, todo el ingreso entra del reciclo.